Saber fusionar en Adobe Illustrator te abre miles de posibilidades para crear propuestas como las que estás viendo. Bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un rectángulo. Lo seleccionamos sobre la mesa o el área de trabajo, clic y arrastrar para crear todo esto. Y ahora lo voy a asegurar, objeto, asegurar, selección. El siguiente paso es dibujar una elipse. Así que la vas a seleccionar. Vamos a invertir los colores en la barra de herramientas. En el panel de muestras, vamos a dar un clic aquí y elegiremos un degradado. Con un clic, vamos a colocar estos valores, 45 y 150 píxeles, clic en OK. Voy a hacer un pequeño zoom aquí, me voy a valer de la herramienta del zoom, clic y arrastrar. Una vez que estoy aquí, voy a activar el panel de degradado. Si no está activo, si no está presente en la parte derecha, te vas a ventana y vas a buscar degradado. Voy a extraerlo desde su menú contextual aquí me voy aquí a ir al deslizador al primer degradado de color doble clic y ahora voy a crear un color azul y en el que está en la parte izquierda doble clic un color negro el tipo va a ser radial lo voy a deseleccionar un poco para trabajarlo un poco más la idea es que se empiece a difuminar o a perder o que se sienta más presente el color negro así que lo voy a mover un poquitito hacia la derecha el deslizador de la mitad y voy a mover un poquito más voy a dar un clic para deseleccionar y más o menos tiene que quedarte así una vez que está así con esa textura con, con esa presencia me voy al panel de muestras clic y arrastrar para incorporarlo en el panel de muestras el siguiente paso es dar un clic aquí para invertir el degradado una vez que lo has invertido otra vez al panel de muestras clic y arrastrar para crear nuestro segundo degradado y va a haber un tercer degradado qué es lo que vas a hacer mira te vas a ir acá vas a mover el controlador negro hacia la derecha vas a dar doble clic y vamos a colocar un color no tan azul o quizás un azul un poco más fuerte o quizás otro color ya depende mucho de lo que quieras hacer yo le voy a dejar ese azul o ese lila más o menos por ahí ahora lo voy a incorporar de nuevo al panel de muestras ya no necesito el panel de degradado por el momento doble clic en la mano ahora con la herramienta de selección voy a presionar la tecla R en el teclado sobre ese punto pivot que se acaba de desplegar vas a presionar la tecla de ALT, clic en PC o option click en una Mac vamos a poner 45 grados y vamos a dar clic en copiar vamos a poner control de una y dos veces una vez que está ya creado nuestro primer segmento clic y arrastrar y este paso es obligatorio tienes que agruparlo una vez que está agrupado nos vamos a ir al panel aquí de herramientas a la barra de herramientas doble clic en la herramienta de la escala vamos a colocar una escala al 200% y vamos a dar clic en copiar ahora vamos a elegir en el panel de muestras el segundo degradado vas a presionar control d para volver a duplicar otra vez este objeto y vas a colocar el tercer degradado ahora mira voy a deseleccionar para que veas que lo tienes así más o menos así el siguiente paso que es obligatorio es la herramienta de fusión vamos a dar doble clic sobre la herramienta de fusión en especificar pasos 25 clic en ok vamos a seleccionar con la herramienta de selección y valga la redundancia clic y arrastrar todos los objetos objeto fusionar crear te va a salir algo así así así va a estar súper chévere clic y arrastrar de nuevo efecto distorsionar y transformar Zigzag, puedes activar la opción de previsualizar. Yo le voy a dejar aquí en 10, donde es tamaño en segmentos, te voy a dejar 5. Suavizar, clic en OK. ¡Qué locura! ¡Vaya ahí! ¡Sin palabras! Déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.